Quiero felicitar en esta hora a una persona que está de fiesta de cumpleaños. Ah, qué bueno. Vamos doctor, a ver, póngale la canción. Es el doctor Leonel Fernández. Oh, ah, está de fiesta de cumpleaños <risa> en el día de hoy. Eh, Leonel nació el, el 26 de diciembre. Fernández Reina. Sí, nació el 26 de diciembre de 1953. Complea. Es decir, que en el día de hoy está cumpliendo sus 66 66 sí, sí, sí, años. 66. Así que nuestra felicitación al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, y orarle a Dios. Sí, señor. De que vuelva la presidencia. No, no, orarle ah. a Dios para que le, para que le traiga que eh, discernimiento al doctor y que le, le, le devuelva la salud mental. ¡Ay! Eso es una falta de respeto. ¡Ay! Sí, esa es una falta. De respeto. ¡Ay! Oh, Ay, no. en navidad yo quiero no, hablar ahora no. en navidad para que el doctor no, no, pero no, no lo eh, repita ya, no lo repita a la salud porque mental es, a nuestro amigo es inadecuado, Ay, tú no tienes ninguna condiciones para decir que una persona tiene un problema mental o sea, no, pero además es un líder político Póngame que la otra respeto. foto para que el público entienda para poner la gente en contexto ¿De por qué yo lo digo? El Lionel Fernández, el pasado Ay. 23, miren eso, señores. Un día antes de la Nochebuena, cuando el país se está preparando para la cena, buscando los cuartos para cenar... Ay. Lionel está llamando y diciendo que va a incorporar exmilitares y expolicías sí, no para vigilar a decir que el voto en febrero. Loco. Pero por Óyeme, Dios. Eso no te da derecho para decir que él está loco, Yerian. No, pues es yo, no, yo, yo, no, yo no dije que estaba tú. loco. Claro, tú yo dije, dije que le devuelva yo, su salud mental. Salud mental porque Entonces, cuando tú, tú dices que te devuelvas su salud mental, es porque tú no tienes ninguna no salud mental. Necesariamente. Tú tienes que medir sí, lo que dices en no un programa de televisión. Porque tú no estás en el patio de tu casa. Pero esa es mi posición. No, pero que tu posición no puede ser la única, ni tampoco tú puedes imponer no, una posición pero, estúpida no, e idiota pero, e ignorante como esa. Pero, pero, pero, tú, tú tienes no, que respetar pero, a la gente, por pero, favor. Nosotros no, no estamos aquí para decir que nadie es loco. Pero, ¿Por qué te no, molesta joda? tanto? Pero yo lo que estoy diciendo no es... No que, es me moleste que, tanto. Tiene que El problema, un es, el problema ay, ay, es que tú ay, tienes ay, que ay, ser ay. equilibrado. No, no necesariamente. Ah, bueno, si no necesariamente tienes, porque esa es mi posición un Y una gente que un día antes de la nochebuena le esté saltando de este país, que va a incorporar exmilitares a Pero esa es su posición. Y hay que esa es su posición. Entonces, es su posición no, esa la es mía. No, porque la, la, mía. la tuya eh, tiene que ver con una eh, condición que tú no tienes que ser psiquiatra o ser especialista en el tema de salud. Pero por qué tú tienes que agredirme a mí? te estoy agrediendo. Yo no te estoy agrediendo. Yo lo que te estoy diciendo es que producción. lo primero que tú tienes que hacer para sentarte ah, ahí frente a ese micrófono es respetar no y respetarte respetando. y respetarnos a nosotros yo le estoy como programa. A yo que le devuelva a, a ay, nuestro amigo la salud mental, porque tiene que haber un desequilibrio ahí. Deporte. Vamos a los deportes con Tony. Adelante, Buenos días. Buenos días. Y se ponen bravos. Él está muy equilibrado. Él sabe por qué. Vamos a Ahorita te digo. Ese deseo de poder que no termina nunca. Ahorita te digo. No